En este vídeo seguimos estudiando demostraciones de propiedades de los límites de sucesiones de números reales y en concreto lo que vamos a demostrar es que si tenemos dos sucesiones convergentes pues el límite de la suma es la suma de los límites. Vamos, empezamos. Importamos la teoría de los números reales. Declaramos que u y v son sucesiones, es decir, funciones de los números naturales en los números reales y declaramos que a, b y c son variables de números reales. Como vimos en el vídeo anterior, vamos a usar la notación de las barras verticales para el valor absoluto y la definición del límite, de manera que se dice que c es el límite de la sucesión u si para todo es y lo mayor que cero existe un número a partir del cual la diferencia, el valor absoluto de la diferencia del término nésimo y c es menor o igual que esto Bien, y queremos demostrar concretamente que el límite de la suma de dos convergentes, de dos sucesiones convergentes, es decir, eh, u. Que tiene límite A y V que tiene límite B, pues entonces la suma, U más V, tiene que tener límite A más B. Bueno, empezamos. A ver, eh, vamos a hacer la demostración, aquí la primera aplicativa, la segunda también, pero vamos a intentar in, eh, reducir la, la demostración, pero bueno, vamos por el tengo que demostrar límite, en fin, aunque no es necesario, lo voy a mostrar aquí, puedo decir que expanda la definición de límite y ya lo tenemos y sería que para todo es, con $\epsilon$ mayor que cero, bien. Bueno, pues esta es una fórmula existencial implícitamente, por tanto vamos a introducir la variable epsilon para el número real y la hipótesis de que epsilon es mayor que cero la vamos a llamar h y lo que nos quedará por demostrar es la parte de la derecha, la existencial. Fin. Quito esto, hacemos la introducción y efectivamente ya hemos introducido el epsilon. La hipótesis de que lo es mayor que cero y tenemos que demostrar este existencial. Bueno, la idea de la demostración es: bueno, como V es, es, es convergente a, pues a partir de un elemento dado, eh, la diferencia entre el término nésimo de a, eh, eh, en el décimo de U y A, pues será menor que Epsilon partido por 2. ¿Por qué pongo Epsilon partido por 2? Hombre, porque uno para la U, otro para la V y después bueno, pues sumamos los más o menos esa idea. Pero para hacer eso, para poder lo hacer con el Epsilon partido por 2, lo primero que necesitamos es garantizar que Epsilon partido por 2 es positivo. Bueno, si le digo que se tiene que es silón partido por 2, vamos a llamar llama H silón 2. Eh, es silón partido por 2, es positivo, pues me dice, bueno, tiene que hacer dos cosas, demostrarlo y después lo puedes usar en la demostración. Bueno, el demostrarlo es fácil, porque como es silón mayor que 0, entonces por la aritmética lineal ya se tiene. Bueno, vamos a fijarnos en eh, la hipótesis H1. Otra vez, ahí he escrito que es límite, pero si expando la definición de límite en HU, bueno, pues ya tendré eh, la expande y ya lo que tengo es una fórmula universal. Y entonces, si en HU, para este D es para todo epsilon que sea mayor que 0. Bueno, pues cojo la mitad, epsilon partido por 2, también es un número real, y sé que es mayor que 0. ¿Por quién? Por lo que acabamos de, de demostrar, por h epsilon 2. Bueno, pues con eso, con h u epsilon y la demostración de que epsilon partido por 2 es mayor que 0, pues sabré, sabemos que existe un elemento. Bueno, pues ese que existe, ¿cómo lo eliminamos? ¿Cómo eliminamos ese existencial? Pues con Kc y ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a haber un testigo de ese que existe que le vamos a llamar n y la propiedad de que para todo N con N mayor que u u N menos A menor que Epsilon partido por 2. Vamos a verlo. ¿Veis? Pues ya tenemos... Lo que decíamos, que para todo n mayor que NU, u un menos a en valor absoluto es menor o igual que epsilon partido por 2. Bueno, el haber puesto lo de desplegar bueno, para explicarlo, pero no es necesario. Está ahí. Y lo mismo con v. Con v, con la sucesión v, hacemos lo mismo. Y entonces, bueno, pues también ahora será un nv, a partir del nv, bueno, pues ya se tiene. Ya la, eh, por no ir acumulando aquí cuestiones, ya no vamos a volver a usar ni la hipótesis h1, ni la hv, ni la HEpsilon 2, ni la HEpsilon siquiera. Bueno, pues para que, como no la vamos a usar, pues les digo, bórrala. En fin, esto es simplemente para no acumular tantas hipótesis. Digo, bórralas, se queda esto. Entonces aquí tenemos que demostrar un que existe un n. ¿Quién va a ser ese n? Pues el máximo entre n y nv. Bien, pues como digo que voy a usar, usar el máximo? Bueno, pues simplemente diciendo usar el máximo. El usar el máximo lo que tendrá que hacer es que para todo n, con n mayor o igual que el máximo de n y nv, se tiene que cumplir esta desigualdad. Efectivamente, para todo n, si n es mayor o igual que el máximo, entonces se tiene la desigualdad. Bueno, pero ¿cómo voy a demostrar esta desigualdad? Bueno, pues sumando estas dos, pero para sumar estas dos, ¿qué necesito? Que el n tiene que ser mayor o igual que n1. Yo sé que N es mayor o igual que el máximo, pero bueno, está ahí. Hay que sacar que N es mayor o igual que NU para poder obtener esta desigualdad. Bien, y eso es lo que pongo con se tiene n 1 Bueno, pues le digo N es mayor o igual que NU. Hay que demostrarlo y después usarlo. Para demostrarlo lo puedo hacer utilizando el lema eh, eh, que el lema que nos dice que si el máximo de A y B es menor o igual que C entonces A es menor o igual que C en fin en este caso máximo de NU menor o igual que N pues entonces NU menor o igual que N bueno, pues ya con ese ya lo tenemos demostrado y ahora lo que quiero es ya que sé que el N es mayor o igual que NU pues especializar la hipótesis HN1 con N. Eh, ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, con N, que el N es el, el que hemos puesto de aquí. Para todo N, este N de aquí. Bueno, ¿y quién me garantiza que N es mayor o igual que N1? Pues el, HNI, el HN1 que acabamos de demostrar. Entonces, al especializar, mira que en lugar de... de hn lo especializamos y ya lo que me queda es que UN menos A es menor o igual que epsilon partido por 2. Bueno, hacemos exactamente la misma operación con la sucesión V. Eh, primero demuestro la desigualdad, después lo especializo. Y otra vez hacemos limpieza porque, en fin, otra vez por dejar las hipótesis reducidas. Mirad, para demostrar esto, evidentemente no necesito ni HN, ni HN1, ni HN2, ni NU, ni NV. Todo eso lo puedo quitar. Les digo que lo borre y se queda la cosa más limpia. ¿Por qué? Porque ahora esto solo usando HNU y HNV, esta, esta desigualdad se tiene. ¿Y cómo se tiene? Simplemente por cálculo. Bien, ¿cómo? Vamos a ir haciendo los cálculos. Empezamos en la parte izquierda y, bueno, por definición de la suma, un, u más v aplicado a n, que es un más vn. Eso es simplemente por la definición, por la reflexiva. Y ahora, ¿aquí qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es agrupar un menos a, vn menos b. Esas son propiedades de anillo pero como está también dentro del valor absoluto tengo que utilizar la congruencia es decir, aplica las desigualdades de anillo dentro de este valor absoluto Bueno, pues ya lo tenemos Ahora, aquí tengo el valor absoluto de una suma y hay una propiedad que me dice que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos Bueno, pues si la aplico ya tengo esta desigualdad. Ahora, por otro lado, tengo un menos a es menor o igual que epsilon partido por 2. Y vn menos b también es menor o igual que epsilon partido por 2. Luego, esta suma será menor o igual que epsilon partido por 2 más epsilon partido por 2. ¿Por qué? Por la aritmética lineal. Y. El éxilon partido por 2 más epsilon partido por 2 es igual a éxilon porque hay un lema que dice que a partido por 2 más a partido por 2 es a, la suma de dos mitades es el entero. Bueno, pues ya tenemos completa la primera demostración. Podríamos haber quitado detalle en fin, podía aquí en lugar de poner... Eh, eh, la regla podría haber dejado aritmética lineal, también funcionaría, pero vamos a intentar simplificarla más. Mirad que si veo la demostración entera, aquí la tengo, bueno, pues llena más o menos una pantalla, ya empiezan a ser demostraciones más largas. Bueno, ¿podemos acortarla? Sí, si introduzco un lema auxiliar, y el lema auxiliar que voy a introducir es parecido a, del más, al, de, al que tengo de el, con el menor igual, que es lo que me es, va a decir, que si un número, R, es mayor que el máximo de 2, es equivalente a decir que es mayor o igual que cada uno de los dos. En fin, eso es lo que necesitaba esencialmente para hacerlo. Ya vamos a ver cómo, con este lema, que sería, bueno, le he puesto máximo mayor o igual, sí, solo sí, porque el que tiene el sistema es máximo menor o igual. Lo único que he hecho ha sido cambiar, eh, en lugar de máximo menor o igual, pues R mayor o igual que el máximo. Bueno, bien, ¿cómo lo puedo demostrar? ¿Cómo quedaría la demostración? Bueno, pues vamos a irlo haciendo, control C, control G... Veamos, vamos a ver los cambios. Vamos a ver. Eh, he introducido el epsilon y el h epsilon y tenemos que demostrar esto, pero voy a usar que eh, el límite de U es A. Recordad que esto, en fin, lo vuelvo a poner, despliego la definición de límite en H. Mirad, aquí. Bueno, entonces, si yo cojo, vamos a empezar, HU es la fórmula, pero HU epsilon partido por 2, lo que quiere decir es que en lugar del para todo epsilon, ya lo estoy usando para el epsilon partido por 2. Pero para poderlo usar, tengo que garantizar que epsilon partido por 2 sea mayor que 0 antes que hicimos demostrarlo fuera, pero bueno, eso se puede poner directamente porque eso se demuestra por aritmética lineal, lineal. eso es lo que, el que me va, lo que me va a demostrar que es un partido por dos es mayor que 0. Entonces, con todo esto, ¿ya dónde estamos? Pues donde estamos es aquí, en esta fórmula existencial. Pero esta fórmula existencial, ¿cómo la podemos, cómo podemos eliminar ese existencial? Con los casos. El testigo lo voy a llamar h eh, lo, NU y que se cumple esta condición para el NU es lo que voy a llamar HNU. Mirad que aquí he agrupado varios pasos de la prueba anterior. ¿Veis? Ya tengo el eh, el n y el HNU bueno y esto de aquí no es necesario mantenerlo era solo por ilustrar y para la v lo mismo hago exactamente el mismo razonamiento la v bueno pues hv es ido partido por 2 ahora va a ser a partir del nv y la hipótesis hn otra vez a pesar de todo aquí tengo eh, que me sobran, ahí bueno, tengo aquí las NU, las NV, bueno, me sobran. Entonces, puedo otra vez borrar, lo dejo limpio, también digo que voy a usar el máximo de NU y NV para el existe de la conclusión, y tengo que demostrar esta fórmula, bueno, para todo N, cojo un N, y supongo que n es mayor o igual que n, y eso lo llamo hn, bueno y ahora esto es lo que teníamos que demostrar y aquí es donde voy a hacer uso del lema anterior, a ver yo sé por que h por hn que n es mayor o igual que el máximo y por el lema que he puesto si es mayor que el máximo entonces es mayor o igual que el n u y mayor o igual que nv. Luego puedo aplicar el lema máximo g if de izquierda a derecha, por eso es por lo que pongo mp, aplico el lema eh, en hn y eso que me va a dar? Pues que me va a dar dos hipótesis, que n es mayor que, o igual que nv, es lo que voy a llamar hn1, y que n es mayor o igual que nv, es lo que voy a llamar hn2. Estos dos, ya está, con el lema. Y ahora, a partir de eso, como ya sé que son mayores o iguales, puedo garantizar, en fin, eh, ya tengo esto cubierto, bueno, pues entonces ya tengo que un es menor o igual que epsilon 0. Bueno, simplemente n y n mayor o igual que h bueno, eh, bueno, y que leen den mayor o igual que U que aquí no, sí, eh, perdón, esto de aquí, pero espera, espera, espera un momento, tengo N y esto ya no hace falta, era HN barra 1, cuidado, eh. lo tenía demostrado, estaba demostrando otra vez y este de aquí, efectivamente hn barra 2 control c, control r ¿Eh? ¿qué pasa aquí? ah me falta la coma me he comido al quitar y falta la coma. Bueno, bueno, pues ya tenemos las dos, de, eh, las dos desigualdades fundamentales, que un menos a es menor que é un partido por 2 y que el vn menos a es menor que épsilon partido por 2. Bueno, pues con eso ya podemos eh, hacer el mismo cálculo de antes. Y la demostración, bueno, con los mismos pasos que hicimos en la demostración anterior. Ya la hemos acortado un poco. Bien, pues con eso terminamos y el único comentario es, bueno, pues que cuando empiezan a crecer las demostraciones es conveniente ir introduciendo lemas auxiliares que nos permiten simplificarla Y eso es todo por ahora.